Mañana, doctor Vicente Girón, Carlos Sandoval y segundo Seclén y habíamos doctor Huerta mencionado, de acuerdo a lo escuchado por el doctor Ruiz en conferencia internacional, eh, que era oportuno ponerse esta vacuna contra el neumococo y contra la influenza, sobre todo en los adultos mayores. Y acá se abría una conversación entre las personas que padecen diabetes, ¿no? Las personas uh -huh. que padecen diabetes también tienen que tener especial cuidado porque sus defensas no solo en ser... Eh, estables o igual que las de una persona normal. Mi querido Manolo, ¿tú ya te has vacunado contra el neumococo la influenza? Bueno, me, me habían informado, y yo estaba tratando de averiguar y ahora con los doctores ya pues tengo un conocimiento de qué es este la vacuna contra el neumococo, pero dice que solamente eso se está... el, el plan de asistencia de emergencias para mayores de 65 años. Pero yo, tú eres un paciente sí. diabético. ¿Hace cuántos años convives con tu diabetes? Más de 25 años. Uh -huh. Y siempre tengo que, estar, tengo que tener bien los niveles de, de, de, de azúcar para no poder contagiarme, ¿no? Uh -huh. Bien, doctor Huerta, es momento de atender las llamadas sí. del público. Acá hay varias especialidades. Yo creo que es uh -huh. momento que las personas planteen las interrogantes. Y vamos con... Así Luis, Luis, Luis de Santa Anita. Escuchamos... Vamos con Luis, inquietud. a ver. Sí. Hello, buenos días. Mauricio, ¿cómo estás? Bien, te escuchan acá todos los doctores, incluido el doctor sí, Huerta. Saludos, todos doctor atentos. Huerta. Que siempre, siempre los seguimos con la radio. Uh -huh. eh, sobre todo yo tengo a mi papá que tiene 76 años y están haciendo un tratamiento en, en, en sus muelas, entonces tiene eh, que precaución porque él, él tiene, es diabético y va al dentista, ¿qué medidas debe tomar en el ambiente y pues, sugerirle a la doctora, ¿no? Ya, acá bien, hay un perfecto. doctor que no leyó bien. bien, la dicción no era muy <ríe> clara pero es <ríe> 76 años, ¿no, doctor Huerta? Sí. Diabético sí, un, y... Un papá de 76 años que tiene diabetes y le están haciendo trabajos dentales entonces el oyente pregunta ¿qué precauciones deben tener con los trabajos dentales de su papá? Bueno, no tiene mucho que ver con el coronavirus, pero de todas maneras el doctor Segundo Seclen, que es especialista en diabetes, que le diga al oyente, por favor, doctor Seclín, ¿qué cuidados debe tener una persona mayor cuando va al dentista en general y tiene diabetes? Rápidamente. Eh, bueno, el, eh, el paciente tiene doble riesgo por la edad y por la diabetes, ¿no? En general, cualquier procedimiento eh, requiere que las glucosas estén dentro de los límites adecuados. Uh -huh. Glucosas en ayunas menores de 130 y dos horas después de cualquier alimento menor de 160. Son los valores que generalmente piden todos quienes uh -huh. quieren hacer alguna intervención asociado a una glicosilada menor del 7%. Esas son entonces, las condiciones que piden en general para que puedan intervenirse a cualquier Eso es lo básico. Muy personas. bien. Eso, eso es. es lo básico, entonces, que mantenga su azúcar bien controlada, señor. Y con respecto al coronavirus, ¿qué es lo que un paciente diabético debe básicamente tener cuidado? En realidad hay que, el, ese grupo de personas con diabetes tiene que tener doble cuidado realmente en las, en las medidas higiénicas, ¿no? O sea, la lavada de manos, el no tocarse la cara, la nariz antes de lavarse las manos, eh, los objetos que tienen que estar bien desinfectados, no compartir utensilios, eh, comer eh, sanamente y sobre uh -huh. todo ese grupo de pacientes es el, es el que mejor tiene que tener que controlar la enfermedad, porque uh -huh. definitivamente las glucosas elevadas. Que se llama hiperglicemia o hiperglucemia, condicionan eh, una disminución de las defensas tanto humorales como celulares y por lo tanto están más expuestos a bueno, que la infección, cualquier infección incluyendo vamos. el coronavirus pueda ser... Eh, Doble cuidado, eso, mucha es. higiene, mucha limpieza, control de su glucosas eso para los doctores diabéticos. Tenemos otra llamada telefónica, adelante, este ¿quién está? El, otro Luis, qué casualidad. Luis, bienvenido al programa. Sí, bienvenido, doctor. Soy Luis Toledo Quincopa le estoy haciendo un llamado Ajá. para ver sobre el caso que nosotros tenemos en casa. Yo y mi hermano sufrimos de enfermedades coronarias. A mí me han operado de la de un aneurisma aórtico ascendente y mi hermano tiene dilata la aorta y también tiene la válvula un poco deteriorada y tenemos a veces algunos problemas de respiración, pero estamos acá y no sé cuál sería nuestro Luis, tratamiento. Una preguntita, si Luis, tenemos, una, sí, sí Luis una preguntita, Luis, ¿qué edad tienes tú y qué edad tiene tu hermano? Yo tengo 62 años y mi hermano tiene 72 años también, 72 y 62. Fabuloso. Muchas gracias por tu pregunta y la pregunta se la vamos a dar al eh, doctor eh, que es de geriatría, el doctor Carlos Sandoval. Doctor Carlos Sandoval, una persona mayores de 62 y 72 años que tiene historia de problemas en eh, cardiovascular. ¿Qué, ¿Qué precauciones deben tener en esta eh, pandemia de coronavirus? Buenos días, doctor Huerta. Y... Buenos días a los amigos Buenos días. que nos escuchan En realidad tienen que ser las mismas para todos Solo que reforzar las medidas Aislamiento en estos días Que no acudan a, a lugares congestionados de gente uh -huh. Uh -huh. Que no vayan al cine, ni siquiera a la misa, al gimnasio A la calle, restaurantes que estén en casa uh -huh. Dentro de la casa, las medidas de higiene Limpieza de manos, de cara Limpieza de celulares, porque a veces nos lavamos las manos y agarramos el celular de nuevo. Correcto, correcto. Que no acudan a estos centros comerciales donde hay pasamanos, etcétera Entonces, eso. Y este la, la, las medidas de higiene que eviten la gente. Y básicamente eso. Muy bien, interesante. Las Entonces, mismas fíjate, medidas, Mauricio. el hecho de que sean enfermos del corazón, uh -huh. no, lógicamente son personas enfermas, pero igual, Ló... y la edad, ¿no? Exacto. Pero las medidas son las mismas lógico, no hay nada especial, en cambio con los diabéticos, sí hemos escuchado del doctor Seclen, que el diabético tiene que controlar su azúcar, mantener su alimentación saludable, etcétera, controlar su azúcar, mientras que el paciente, como los oyentes que tienen enfermedades cardíacas, su vida es natural, pero obviamente la presencia de prevención, como cualquier otra persona. Vamos a ir con Iván, que está en San Miguel. Iván, bienvenido al programa, cuéntanos, qué pregunta tienes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos, muy buenos días. Buenas. Buenos días, Mauricio, también. Buenos eh, días, ¿cómo? buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mauricio? Eh, el tema era que yo soy hipertenso hace ya 10 años. ¿Qué edad tienes, Iván? 55. 5 -5, 55, muy bien. Sí, y entonces se quería saber si eh, en caso me da eh, o, o, o agarro el coronavirus, por el hecho de ser hipertenso, estoy medicado todos los días, tomo medicina para el tema. Pero uh -huh. quería saber si tiene alguna injerencia, si es contraproducente Fabuloso. con la medicina de la, eh, de la hipertensión. Entonces, Fabuloso. Muy bien. Eh, será... Fabuloso, Iván. Te hemos escuchado. Gracias y nuevamente al doctor Carlos Sandoval, que es geriatra. Doctor, pacientes que tienen presión alta. ¿Será lo mismo que los pacientes que tienen problemas cardíacos, como escuchamos antes? Bueno, en precauciones especiales. controlar bien su presión eh, con las tres recomendaciones de diciembre. Una dieta baja en sal, actividad física uh -huh. y la medicación que le ha indicado su médico. Uh -huh. Y tiene que mantener y manejar los valores de presión en valores normales, no muy altas ni tampoco muy bajas. Y las mismas medidas de prevención, aislamiento y la lavado de manos y objetos. Esa es Vámonos. básicamente la misma medida Muy bien, en este minutito, gracias doctor En este minutito, Mauricio, que tenemos para antes de ir a la pausa Escuchar los titulares de la hora Doctor Vicente Girón, ¿cómo deben preparar sus pulmones? Usted es neumólogo, las personas mayores Sí, buenos días doctor, y mucho gusto de estar aquí Adelante. Eh, bueno, eh, mire, por estadísticas, y, es, y traigo estadísticas de China eh, Y usted lo dijo también, las personas que tienen enfermedad comorbilidad cardiovascular, por ejemplo, o diabetes, o enfermedad respiratoria crónica, son los que más van a sufrir, uh -huh. en realidad, en el grupo etario que estamos hablando, adulto mayor. Entonces, pues una aquí... persona, por ejemplo, una señora, un señor que sufre de enfermedad pulmonar crónica, bronquiectasia, bronquitis uh -huh. crónica, en este momento que tenga 70, 80 años, ¿cómo debe cuidarse, doctor? si aquí lo ideal es, obviamente, ya hemos hablado de las medidas higiénico-dietéticas, eh, obviamente, uh -huh. aparte de estas medidas, eh, y el aislamiento que deben tener estos pacientes, obviamente tienen que controlar la enfermedad, ¿no? Acá lo importante es el, la estabilidad de la enfermedad. O sea, uh -huh. toda persona que tenga una enfermedad pulmonar crónica, un asma descontrolado, obviamente que va a sufrir el doble o el triple de veces, claro. eh, en el caso de estos pacientes, pero, de una neumonía o probablemente de una, de una gripe que se convierta en una neumonía. Claro, pero cuando usted dice aislamiento, es decir, una persona debe aislarse en su casa y no ver a nadie? No, no, no. No tanto así, no, porque también hay este a, grupo. Eso, etario, aclárenos, aclare a qué se refiere cuando usted dice sí, aislamiento. aislamiento, digamos, eh, higiénico, ¿no? En todo caso, quedarse en casa, si viene una persona. Mm que tiene gripe, no, no debe visitar pues, a un adulto mayor. Si el paciente eh, necesita salir, pues que lo haga solamente si necesita salir, si estamos hablando de este grupo etario. Y, y lo ideal es pues quedarse en casa, Muy no bien, ser visitado bien. mayormente. Y el que lo visita, Muy obviamente, lavarse las manos apenas entra a la Pueda, casa. ¿no? O sea, higiene y la distancia social. Eso es lo que nos ha querido decir. Muchas gracias, doctor Mauricio. Te la paso. Sí, nos te tenemos que ir a los titulares y hay muchas preguntas eh, que vamos a claro tener que, sí. que atender. En el siguiente bloque los comprometo a que Permanezcan para que los oyentes vayan despejando una a una sus interrogantes. Los titulares de esta hora. Seguimos en Encendidos. Antes de atender sus interrogantes con los distinguidos doctores que nos acompañan esta mañana, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Víctor Reyes, que está en el Poder Judicial en una de sus instalaciones. ¿Cómo van a verse finalmente los procesos que están en curso con estas medidas de contención? ¿Van a seguir todos yendo a trabajar? Víctor Reyes, te escuchamos directo en directo. Directo en directo, buenos días Mauricio, así es el Poder Judicial viene tomando medidas para contener el brote de coronavirus en el Perú, particularmente en las sedes judiciales donde se vienen llevando a cabo las distintas audiencias vinculadas al caso Odebrecht, que son la sede de Carlos Zavala y la Sala Penal Nacional, donde nosotros estamos en este momento, se han instalado dispensadores de gel desinfectante en el ingreso a las salas de las audiencias, que son los lugares donde se concentran los jueces, fiscales, abogados y también los periodistas, ¿no? Además hay que señalar que el Poder Judicial ha suspendido las conferencias y seminarios que hacen los jueces en, acá en el, el Poder Judicial, así como los viajes de los magistrados y los trabajadores judiciales al extranjero. Hay que decir que el día de hoy, en el que se viene desarrollando una audiencia de control de acusación por el caso de los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Ollantumala, aquí en la Sala Penal Nacional, al inicio de la audiencia se recomendó a los participantes usar el gel desinfectante y se han repartido además volantes con recomendaciones para evitar la infección por el nuevo coronavirus. Casualmente hace unos minutos nada más veíamos al doctor Mario Moret que participa en esta audiencia, limpiándose las manos con el desinfectante y así como a otros trabajadores del lugar. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, vámonos de inmediato a ICA con nuestro... José, para saber eh, qué está pasando en esta ciudad. José, perdón, José, tienes eh, tú consultas para los doctores y te he vuelto corresponsal de un momento a otro. Eh, pero nada, aquí están todos los doctores para despejar todas las... Instantes que tengas. José, desde ICA, con preguntas para los doctores. José, buenos días, bienvenido a encendidos. Halo, Mauricio, aló, doctor Huerta, buenos días. Eh, mi consulta va referente a, a mi mamá. Tengo, Ella tiene la edad de 67 años, pero tiene diabetes emotiva. Lo que pasa es, eh, eh, como me enteré por ustedes también de que se tienen que vacunar a las personas de edad, fui al hospital, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ICA no hay vacunas para el influenza solamente para neumonía o le hemogófogos que le dicen no y quería saber si este algo tendría que ver no con esto de la con mi mamá no que tiene este diabetes motiva no y mi papá por lo consiguiente también es una persona de la misma edad pero tiene presión alta ¿no? Eh, sería mi pregunta no quería hacer una no sé, una acotación con el doctor Huerta no si me permitiría a ver adelante pero, sí doctor huertas eh, escuché el día lunes en su programa en la mañana que le hizo una una pregunta que casi ningún periodista creo que se lo ha hecho ningún doctor tampoco al señor saco eh, sobre referencia qué están haciendo con los desperdicios este que están este, este desperdiciando los, los las personas que están con el coronavirus no por ejemplo que están aisladas este escuché que, lo que este le preguntó al señor del, del MINSA, señor saco creo que es representante del MINSA. Sí, exactamente. Eso tiene que, tiene que ver responsablemente con las municipalidades, obviamente, que le escuché a usted que no, obviamente, no es caso de la municipalidad, claro. que no es caso del, del MINSA, y quiero saber en qué tema va eso, ¿no?, en qué en qué va, en qué funcionan eso, porque Muy obviamente bien. es preocupante que se están desperdiciando las cosas, ¿no?, en servicios generales, ¿no? Y no... Claro que sí. Especialmente, ¿no? Aparte. Claro gracias. que sí. Pues muchísimas gracias. Para los oyentes que no escucharon eso, Mauricio, este, eh, estuvo re, efectivamente el representante del minsa el señor Saco aquí, y surgió la pregunta, ¿no? Esas personas que están aisladas en su casa, infectadas con el coronavirus, ¿dónde votan su papel higiénico? ¿Dónde votan sus desechos? ¿A la basura general? ¿O los están depositando en alguna bolsa que el Ministerio de Salud les ha debido proporcionar porque son materiales, digamos, infectados, ¿no? Y el señor sacó nos dijo, sí, tiene razón, vamos a ver y eso es lo que el oyente está preguntando así que yo le, le hago la, la, la, le doy la misma respuesta supongo que el Ministerio de Salud porque lo prometió el funcionario que iba a ver en este asunto ya debe haber eh, proveído de bolsas plásticas especiales y debe tener un personal que recoja eso todos los días, Mauricio vamos a trasladar esa pregunta al Ministerio de Salud. Claro que sí, doctor Huerta este con los doctores presentes Vicente Girón, Carlos Sandoval segundo CECLEN, les agradecería que nos ayuden a resolver las dudas de la siguiente oyente, que es Carmen Rojas de Jesús María. Carmen, muy buenos días. Bienvenida a Encendidos. Muy buenos días, doctor. O este, muy buenos días a todos los que están presentes. Eh, mi pregunta es la siguiente. Yo he optado por tomar este, la cuarentena, por mi propia voluntad, desde el día miércoles. Eh, pero soy una persona que suelo practicar el de ejercicio, caminar, etcétera. Entonces, eh, mi pregunta es ¿puedo salir a caminar solamente en las mañanas una hora en en la cuarentena. Y segunda pregunta eh, eh, eh, eh, vivo con mis nietas uh -huh. eh, ellas, eh, bueno uh -huh. por el lazo que nos une a veces se conmigo eh, pero por mi edad y ellas son más propensas a a, a, a propagar el, el, el virus eh, sería recomendable y, y tercero ¿dónde podría vacunarme contra el, la neumonía? Bien, son varias preguntas y aquí hay tres especialistas a la vez Carmen mantente en línea porque hay re preguntas para ti, por ejemplo el doctor Vicente se preguntaba ¿qué te motivó a hacer la cuarentena? ¿solamente medidas preventivas o tienes algún síntoma por el cual mm. ¿Tú voluntariamente has decidido hacer la cuarentena? No, yo he decidido por mi cuenta. Sin síntoma alguno, simplemente así por ser una persona sumamente cuidadosa. Con respecto sí, Con respecto a tus siguientes interrogantes, los distintos especialistas te van a contestar. Primero, es deportista, le gusta caminar, caminar sola es algo que es saludable. ¿Lo podrías seguir haciendo en estos tiempos en los que...? Eh, ¿Ustedes le encuentran algún riesgo? Una persona que sale a caminar puede contagiar a alguien. Bueno, me imagino que si se cruzan con alguien y se abrazan y se tocan, sí. Pero si camina sola, yo no. Ustedes que son los especialistas. Sí, el, adelante. El, el, el ejercicio en general está demostrado que es un estimulante y que combate el estrés oxidativo. Uh -huh. O sea, la oxigenación del cuerpo, de los músculos sobre todo, es un elemento muy importante para cualquier enfermedad crónica que uno tenga. Uh -huh. y, y si uno tiene ninguna enfermedad crónica, simplemente hacer una vida sana significa estimular la oxigenación y tener una buena capacidad tisibular para poder defenderse de los organismos. ¿no? ¿Y lo de dormir con sus nietas, le encuentran riesgo? Salvo que las nietas estén infectadas o estén con el refrío, Definitivamente sí Pero si en toda la familia Ahora, no hay síntomas de nada si No hay, nada, y hay una no costumbre entiendo. Es relativo, bueno, o sea, pero la idea es no tener contacto con nadie más, ¿no? Ni uh -huh. siquiera manos, besos, abrazos Esa es la recomendación O uh -huh. las dos juntas ya es una cosa más, más Hay un contacto más directo uh -huh. Entonces, En todo caso no Pero es relativo porque si las chicas no están infectadas No habría problemas uh -huh. Sobre... Si va a hacer deporte, que lo siga haciendo, no hay ningún problema, uh -huh, sí. salvo que lo haga en un gimnasio. En gimnasios no, claro, porque, porque en hay... gimnasio uno agarra y manipula pesas, máquinas. Y hay otras personas sudando. Y está lleno eh... de gente, y en los salas de aeróbicos y de spinning está lleno de gente, pero si va a ir al parque, que lo siga haciendo. Uh -huh. eh, el estrés, y ustedes siempre lo mencionan y lo reiteran, te baja las defensas. Sí. El estrés lo puede original tu... Tu universo laboral, tu vida en pareja, las carencias que puedes atravesar puntualmente. El manejo del estrés yo creo que es importantísimo en estos días porque si bajan tus defensas vas a estar más vulnerable a contraer el virus. Si manejas tu estrés tus defensas no van a bajar. La recomendación de los tres desde sus especialidades a los oyentes para cerrar este bloque en el, en el que han colaborado tanto con... Los oyentes, empezamos con Vicente Girón, consejo para todos los que están escuchando desde el mundo de la neumología. Bueno, sí, ya eh, yo les decía que eh, así tenemos una persona de adulta mayor y, y esta está con alguna enfermedad de base, siempre tratar la enfermedad de base, eh, lo ideal es, eh, como decíamos ya, aquí ya, es eh, que el, el paciente por la misma edad se, eh, controle su enfermedad y probablemente si no aísle, pero si sí no salga a la calle eh, como antes lo hacíamos, ¿no? que no vaya a sitios eh, abarrotados de gente, mercados, etcétera. Eso es uno. Lo otro es la vacunación. No Nos hemos hablado mucho de la vacunación y es importante hablar de la vacunación. Todos los pacientes adultos mayores deben vacunarse contra neumococo y contra gripe. De Así, 65 años para arriba, ¿no? A 60, 60 años para arriba. 60 años para arriba, años neumococo, para arriba. Influenza, influenza, esas vacunas. Sí. Eso es importante. El doctor Seclen, por favor. Sí, bueno, primero para decir que no existe diabetes emotiva, o sea, ya esa, esa palabra debe desaparecerla. Uh -huh. El que tiene diabetes o que sea glucosa alta tiene una diabetes y tiene que con, combatirla con lo que tenemos a mano, ¿no? Régimen alimenticio, ejercicio y el medicamento correspondiente. Y en este tipo de, de epidemias, que puede ser el coronavirus u otra más que que, que puedan venir a, a, esta, a este planeta, realmente el control de la enfermedad, que significa el control de la glucosa, es fundamental para evitar que se adquiera este tipo de virus y si se adquiere, evitar que realmente pueda complicarse muy rápidamente. ¿no? Doctor, disculpe, pero yo creo que es necesario tener un glucómetro en casa para medir los niveles de azúcar eh. y eso es necesario todos los días. Controlando el nivel de, de, de azúcar, yo creo que con eso eh, uno, uno no va a ser vulnerable. A la, a esta enfermedad. Totalmente pertinente en los pacientes con diabetes ahora mismo eh, la sociedad Peruana de endocrinología estamos sugiriendo que tengan todos un glucómetro porque es la única manera de saber si la glucosa está normal con los alimentos y cerramos la ronda de consejos con el doctor Carlos Sandoval como ya se mencionó manejo de las enfermedades de fondo si es hipertenso, por la hipertensión si es diabetes diabético controlar diabetes y todas las medidas Todas las enfermedades de fondo Segundo, el aislamiento Pero no una cuarentena a cal y canto Como en la época de la peste Donde uno se encerraba y no salía, no Estar en casa y poder ir a la tienda Y volver, pero no a lugares congestionados Y tampoco al hospital Porque ahora la gente dice Creo que tengo este corona y quiero descartar Fatal, te tienes que quedar en casa y esperar Además, que lleguen a veces a veces van a averiguar sí, y se enferman y, de, y, de, de y lo contraen. Y lo contraen. Entonces, claro. no vayan al hospital si es que creen, salvo que hayan tenido un contacto con alguna persona que haya venido de un país de riego o la misma persona haya venido de riego. Claro. Y, y tranquilidad tampoco es una cosa apocalíptica, ¿no? Hay uh -huh. que tener tranquilidad, como decía el Chavo, que no cunda el pánico. Uh -huh. Gracias, doctores. A los tres regresamos con toda la información que necesitas saber sobre conciertos cancelados, ferias suspendidas, congresos que ya no van y actividades que estaban programadas en los próximos días de marzo y por el decreto ley no va a haber nada de lo previsto. No me van a doblegar. Muy bien, presidente, muy bien.